Hola, ¿qué tal? En este video se va a mostrar cómo ocultar tu número de teléfono en las llamadas salientes o llamadas telefónicas que tú haces a otra persona. Aunque el video está referido a celulares Samsung Galaxy J7, probablemente se puede utilizar para otros tipos de celulares. El procedimiento es el siguiente. Seleccionas teléfono. En la parte superior derecha seleccionas Más, selecciona Ajustes y en el menú Ajustes de Llamada selecciona Más Ajustes. Permite que cargue para después hacer la operación. Selecciona la opción mostrar mi ID de diamante. Y vas a seleccionar ocultar número. Permites que cargue. Y en la misma opción ahora aparece número oculto en llamadas salientes. Ahora cuando tú hagas una llamada. A otra persona en el teléfono de esa persona eh, probablemente le aparezca número privado porque eh, con esta opción tu número se oculta si te gustó el vídeo o te fue de utilidad dale me gusta suscríbete y deja tus comentarios muchas gracias